Sí, bueno, ahorita, este, en este momento estamos, estamos con el INDER. Estamos esperando que el INDER nos haga una declaratoria de ocupación precaria. Hemos estado trabajando en estas últimas semanas. Llevamos alrededor de, de dos semanas en lo que era la parte de la entrevista. Ahora esta semana, lunes y martes, estuvieron aquí las trabajadoras sociales, haciendo el, junto con un abogado, haciendo la, la debida inspección en el campo de lo que se hizo en la entrevista, de lo que las personas, los compañeros parceleros dijeron que tenían dentro de la finca, entonces este, ya ellos corroboraron la, la información que dieron todos nos, nuestros amigos parceleros, entonces estamos a la espera de, de, de ver cuál va a ser la, la, la, la solución que nos va a dar el INDER y si no pues seguir luchando. Eh, ¿Pero está parado el desalojo? No. El desalojo está... que En cualquier bien, momento bien. se puede ejecutar. Está... Colgando, digamos, de, de nada. En cualquier momento se nos puede venir encima. Lo que necesitamos ahorita es que el INDER intervenga. Porque si no lo hace, de, de que se va a venir el desalojo. Sí. Bueno, con terraval tuvimos un hubo un este, percance en las últimas semanas, porque el 20 de abril la finca debía ser este, entregada al Banco Nacional, que fue quien se la adjudicó en el remate del 2015. Y de, de la noche a la mañana aparece una nota, donde el banco pide que, que, que no se le entregue el inmueble todavía, porque tiene una ocupación ilegal. Eso a nosotros nos generó muchísimas dudas, porque... La ocupación ilegal de la que ellos hablan es una ocupación que data de hace 15 años. Incluso cuando ellos compraron la finca en el remate, lo hicieron conscientes de que esa ocupación existía. Y más aún, esa compra prede predeció este a, a tres rondas de negociación donde el banco participó. Entonces no encontrábamos este justificación, nos parecía ilógico. Y más aún, se, ha, se hablaba de ocupación ilegal, se hablaba de que había que limpiar la finca, pero nunca se dijo específicamente, hay un. un estamos este, gestionando un desalojo en contra de los ocupantes de perro. De, de Entonces, este... por tal motivo, nosotros el 26 de, de junio, de.. Abril, abril es como. El 26 pasado. Este. Decidimos manifestarnos en Palmar y, y hacer una, una parada al frente del Banco Nacional, ahí estuvimos este, manifestados por cerca de una hora y para exigirle al, al banco una explicación. Y producto de esa manifestación este, se, se organizó una reunión donde participó fuerza pública el. Imas, este, el banco, casa presidencial, a, la gente del PAN estaban, este, convocados, no llegaron, no, no entendemos por qué, eh, para, para que ellos nos explicaran, este, si es que se estaba gestionando alguna, este, acción de desalojo en contra nuestra, eh, un conversatorio que dilató más de hora y media y tanto el banco como el, como el INDER insistían en que est estamos negociando la finca, la intención es este, que el banco la compre y este, una vez que eso suceda pues se la vamos a trasladar a los, a, a los ocupantes que, que que clasifiquen según el estudio de selección de beneficiarios pero no, no entraban en el detalle que a nosotros nos interesaba si es que es si hay este una una orden de desalojo, este... o se está solicitando algún desalojo en contra de los habitantes de, de Terra Después de mucha insistencia nos aclararon que no. Pero entonces, ¿por qué pidieron el desalojo? Lo, lo, que, piden, lo que piden es, este... tiempo para, para coordinar con fuerza pública y... Este, de ser necesario limpiar. A eso, a eso, este... A esa pregunta que usted hace, de por qué pedían entonces un desalojo, lo que ellos responden es que necesitaban, este, necesitaban hacer una maniobra para ganar tiempo y terminar, terminar de, de arreglar o de cocinar este, la negociación que tienen con el INDER. Al final nosotros les dijimos, bueno, nos vamos, les vamos a tomar la palabra, les vamos a creer, pero no, vamos a, no, no nos vamos a... a a dormir, vamos a seguir muy pendientes de lo que pase, de lo que pase en el proceso nosotros este, tenemos una, una información bien detallada para entregársela al consejo de administración de la cooperativa y que la cooperativa pues tome las decisiones que corresponda ya, ya, ya veremos eso es lo que tiene que ver con la tierra también, también en el tema del mercado que es un tema que bastante lata nos ha dado eh, ayer sostuvimos una reunión con, con el presidente de COPE Borbón el mercado Borbón ahora está, este, está este, administrado por una cooperativa y hace días venimos buscando un acercamiento con, con esa organización y efectivamente ayer, ayer nos recibieron eh, con ellos eh, encontramos, encontramos muy buena apertura de parte del presidente, Giovanni Esterlo Y este, creemos que a mediano plazo pues, vamos a tener un, un canal de, de, de comercialización directo. Y, igual vamos a darle esa información al, al consejo de administración nuestro, para que el consejo diga este, cómo hacer y cómo no hacer. Pues, yo vuelvo hacia atrás ¿Por qué esta negociación que están haciendo ustedes como Finca Terraba No se ha podido hacer con Changuena? ¿Por qué no es el mismo proceso si estaban en la misma situación de Las dos fincas con deudas con los bancos? ¿O me equivoco? Es que son dos, dos bancos distintos La deuda de Changuena está... Está administrada por el Fideicomiso Banco Popular, Banco de Costa Rica. Y la deuda de tierra estaba administrada por el Banco Nacional. El Banco Nacional demandó este al, al, al, al empresario y al dueño de la finca en 1998. Por el no pago de la deuda. Y después de, de muchísimos años de, de, de pleito y disputa judicial el juez de corredores decide, decide rematar la finca. Entonces se, se resolvió vía remate. En el caso de, de, de Changuina, hasta ahora, hasta ahora, el Banco Popular está empezando a ejecutar la garantía prendaria. Y hay que aclarar algo, algo más. El Banco Popular, Popular y de Desarrollo Comunal, y toda esa pendejada que dicen está haciendo este, la ejecución de la garantía prendaria a partir de la denuncia que nosotros hicimos en el puente el, el año anterior verdad ¿No y que las cédulas hipotecarias que, que tienen que ver con la deuda de Changuin estaban ahí, es más estaban a punto de proscribir hicimos tanto ruido en el puente con ese tema que el Banco Popular este, decidió eh, retomar el tema eh, entonces ¿qué es lo que se viene? necesitamos que, que el Banco Popular este cobre esa deuda y, en, y es muy probable que, que si se cobre en un, en un tribunal el juez decida que se va a primer remate después se va a segundo remate después se va a tercer remate va a ser un proceso bastante largo por esa razón es mejor que aquí el INDER intervenga y este, eso le viene a dar un, un poco de seguridad a los, a los este, compañeros mientras se, se, se piensa en una negociación alterna, y pues ya los dueños de la finca han demostrado, han mostrado interés en, en vender la finca, están interesados en venderla y también y también de algún modo son conscientes de que para poder para poder ellos vender la finca necesitan a los campesinos adentro. Entonces, sí son dos procesos distintos. Okay. ¿Cuánto y quién ¿Quién o quiénes son los deudores de Changuena y de Fincaterra? Bueno, en el caso de de es Bananera Changuinas, la empresa Bananera Changuinas, propiedad de Cheverría Heigl. En el caso de Terra Va es lo mismo, Bananera del Terra propiedad de Cheverría Heigl. Son do, do, dos, dos cédulas jurídicas distintas, pero le pertenecen a la misma persona. Este, en el caso de de de Terra y Bananera, esa empresa, Bananera Terra, le debe al banco la suma de 7.300 millones de colores. De esa cantidad de dinero, al final, al final de este proceso, el gobierno lo que va a recuperar, o el banco lo que va a recuperar, es el precio que la, la Procuraduría General de la República establezca que el INDER debe pagar por la fin. Eh, el banco está cobrando 875 millones de pesos este, por, por, por terroba, ¿no? el INDER no está dispuesto a pagar esos 875 millones, ¿eh? por esa razón es que la negociación no se ha cerrado, no se ha puesto de acuerdo en el precio. Entonces, de último, la, las dos instituciones lo que resolvieron fue pedirle criterio a la Procuraduría. Entonces, ahora va a ser la Procuraduría la que, la que establezca qué precio debe pagar el INDER. Si, si la Procuraduría dice 300 millones, eso es lo que va a recuperar el banco de una deuda de 7.300 millones de colones. Ojalá este, a los pobres nos permitieran hacer negocios de ese tipo, ¿verdad? Pues, nos favoreceríamos bastante. Pero este Lo cierto es que... Si uno queda debiendo la cuota mensual del de, de, pago de la casa o el pago del préstamo para sembrar yuca o lo que sea. Proceden a, a este, quitarle la propiedad y no recuperan nada. Eh, a este tagarote lo dejaron irse así como así. Y no contento con eso se va con 487 millones que, que se le deben a la caja. Que ahora escucho por ahí que ya prefiero también. Entonces... Es la misma persona la que está detrás de, lo, de, detrás de las dos fincas. En el caso de Changuina, la deuda por Changuina ya asciende a los 3.500 millones de colones. Ojalá, que, ojalá que, que el proceso termine rápido para que la deuda se quede ahí en 3.500. Porque si siguen pasando los años, ahí la deuda va este, acumulando, acumulando. Sí. Muy buenas tardes, soy Cinia Ávila Amador, de Bienestar Social de Cotrabajoas RL. Eh, muy contenta, muy feliz de estar aquí reunido con ustedes nuevamente, para compartir un ratito de, los, ya, de las cosas que todavía nos tenemos inquietudes ¿verdad? Y, y necesidades. Esperando eh, que el banco se haga presente el, la fecha que nuevamente se acordó, para así ya, y tomar posición y seguir los pasos que necesitamos, ¿verdad?, que es ya a negociar. ¿Sí? Porque la verdad que ya es mucho tiempo, muchos años de estar luchando y ya, ya queremos un poco la tranquilidad para nuestra familia, para nuestros hijos. Y, y nunca olvidando el pasado, ¿verdad?, de lo que sucedió en el puente y todo eso, pues son cosas y experiencias que quedan. Y, y a raíz de eso, pues deseando también de verdad que todo esto se solucione tanto para Changina como para Cotrabosa porque la verdad que eso es lo más importante, porque, en fin, nosotros aquí lo que realmente no queremos es que nos vayan a reubicar a otras, a otras fincas, nosotros queremos es esta, y es por esta es la que estamos luchando, y, y es por la que vamos a seguir luchando, tanto Changuina como Cotrabosa y, y juntos, eh, por siempre, a seguir con, la misma, con el mismo pensamiento, las mismas decisiones, no echar para atrás, porque, o sea, lo que nosotros no queremos es reubicación, nosotros queremos estas fincas. Porque ya son años de vivir aquí, ya tenemos muchos cultivados y ya la verdad que totalmente, mejor dicho, uno se hace la idea, ¿verdad? Esto es mío, esto no quiero dejarlo por nada del mundo y es por lo que estamos luchando. Por la lucha agraria, para que este movimiento cada vez sea más fuerte. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. Okay. <laughs>